Hola amigos, soy Andy García de Equimosis, los invito muy especialmente para que escuchen aquí en este Eurofónica lo mejor de Equimosis, esto es Condenado. Un saludo a todos los seguidores de estereofónica una vez más con invitados eh, memorables no en esta ocasión nos está acompañando una agrupación con más de 30 años de historia del rock nacional y que bueno además en ese sencillo en este sencillo ese nuevo sencillo están explorando esos sonidos clásicos del trash metal y eh, bueno equimosis bienvenido andy a estereofónica qué placer estar aquí en estereo, estereofónica con ustedes y más eh, pues presentando este nuevo single que pues yo creo que es como una nueva etapa que estamos recorriendo por el cambio de cantante porque pues siempre tuve, tuvimos como en mente encontrar a alguien que tuviera como la, versa, la versatilidad que tu, tenía dani y fue muy curioso porque no lo encontramos en medellín en medellín la influencia musical es como muy parecida en todos los cantantes y queríamos otra cosa diferente y llegamos a encontrarla por allá en Pereira. No nadie se imaginaría. Qué sorpresa. Claro, claro que sí. Bueno, ustedes están eh, regresando como a los orígenes con este nuevo sencillo condenado. Recordemos que, bueno, equimosis en sus inicios pues empezaron con trash, luego hubo rock. Podríamos decir que también algo de pop, ¿no? Pero, Andy, ¿cómo ha sido todo este proceso...? Y también pues el mismo hecho de volver a esas raíces. Sí, mira, es muy curioso. Yo creo que la el, el mundo en sí tiene una visión muy extraña y eso ocurre cada 10 años. Cuando nosotros empezamos con el trash, que era como la raíz realmente de quimosis, eh, pues fueron muy pocos eh, los años que, en el que exploramos como esos ritmos, además porque fue la influencia que más nos marcó. Eh, pero llegaron como, llegó como una década extraña, una década extraña donde todo el mundo empezó a hablar como en un idioma y sentían que, que pertenecían a, a un rock latino, donde involucraban el, realmente ele, elementos latinos como la conga y la percusión latina. Entonces, yo creo que ese, rec, ese camino fue imposible no recorrerlo porque, pues, España, México y Argentina por, tenían grandes producciones con ese tipo de identidad. Nosotros experimentamos 10 años pero después de eso como que vuelve el mundo y da la vuelta, eh, empiezan a decir que el rock se había acabado, eh, y, pero yo creo que el rock se inventa y reinventa todos los días porque los lenguajes nunca acaban y en la medida en que los lenguajes nos permiten eh, como eh, pasar los límites de, de lo que se llama rock, porque pues, a veces es muy difícil nombrarlo, ¿qué es exactamente? Pues no, nos llegan con sorpresas. Eh, yo investigo mucho alrededor del mundo que sucede y me, y me gusta ver lo que está sucediendo con el metal, sobre todo. Eh, no sé, ahorita están nombrando a, a, al, al trash como, como fuente como de muchas ideas, sí, totalmente, pero yo creo que el, el, el, eso ocurrió mucho más en el Paz con Cadenas, en el disco anterior, que es un disco que explora más los sonidos del de, de trash, porque esa es mi influencia y yo soy muy vieja escuela. Y ahora con Dani eh, nos metimos en una vaca loca. Eh, las ideas van a, ser, van a ser muy parecidas a lo que está sucediendo en Condenado, el tipo de sonido pues, que exploramos ahí. Y tiene más que ver con esa visión de un rock eh, un poco más moderno, que mezcla todos esos tipos de lenguajes, que tiene gore, que puede entrar al speed, que puede entrar al trash, que puede entrar incluso a veces al hip hop. Que, eh, que son mezclas que ocurren mucho en Estados Unidos. Sí, sí, sí, claro. Bueno, pero digamos en, en la época también que inició Equimosis, habían bandas de rock, bandas de punk, otras energían. Bueno, había, digamos, un montón de cosas en Medellín, pero ¿qué estaba pasando en Medellín? ¿Cómo fue esa época? Eh, es que hay que verlo en su contexto. O sea, la radio no existía todavía, había unas emisoras en AM, ni siquiera en FM, en AM, una sola emisora en, en AM que era pues realmente nuestro internet, porque pues tampoco teníamos internet, y con eso accedíamos a la información de lo que sucedía en, en otros países, y pues imagínate, sin internet, con una radio atrasada con respecto a lo que estaba sucediendo en las ciudades, con, en el entorno pues totalmente de la violencia, porque la violencia de todos modos nos marca mucho para los contenidos que utilizamos en las creaciones, eh, pues, obvio, era una época donde tampoco teníamos muchos instrumentos, entonces nos tocaba o inventar los, los distorsionadores, o inventar las baterías con radiografías, o buscar a alguien que tuviera una guitarra para que nos la prestara, o nosotros mismos hacer las propias guitarras, que en el caso mío, pues, yo alcancé a hacer un bajo y alcancé a hacer una guitarra, pues, no con la tecnología ni con la técnica eh, más avanzada pero si sí, éramos muy curiosos con respecto a eso entonces el sonido de la ciudad yo creo que es, es un sonido más más más urbano más más eh, crudo porque refleja realmente la, la, los estados sociales que están sucediendo en en medellín así fuera con los instrumentos que fueran claro había una separación entre los metaleros y los punqueros y pues así fuera lo que fuera la diferencia aún así nos uníamos en los conciertos y a veces nos encontrábamos y compartíamos con todas las bandas de esa época que, pues, obvio, era para Bellum, eh, era una cantidad de bandas que tenían como ese formato incluso la banda de Ramiro Meneses, eh, con los Pestemutantes, Ira entonces había, había como mucho de todo, además porque había una una, una tendencia como hacia el black metal, que, la, que era como lo que más escuchábamos, y ese black metal, eh, pues por una época fue como la influencia porque pues eh, había como mucho movimiento medio religioso, pero religioso oscuro y, y después pasaría como un movimiento que sería pues un poquito más social. Entonces yo creo que cam cambiaron las intenciones porque pues el país así lo requería. Claro, claro que sí. Además que, bueno, recordemos que también en 1991 de rodillas fue el segundo EP, ¿no? Y quiero, Andy, mostrarle este disco. Las letras, bueno, de estas eh, canciones, por decirlo así, pues eran contundentes, ¿no? Porque reflejaba esa, esa injusticia, esa, esa inseguridad, la violencia también que había en aquellos tiempos en Medellín, que era pues lo que usted mencionaba hace un momento. Pero este EP... En su momento, digamos que, no sé si sí, no pudo obtener como ese impacto comercial pues, que, se, que se deseaba, pero también con el paso de los años se convirtió como en una grabación del rock duro en Colombia, hecho en Medellín. ¿Qué significa eso para ustedes? Mira, después de 30 años, incluso me parece muy curioso que para el... Para el eh, el programa que hicieron en Netflix acerca del rock pero que no tenía mucho que ver con el rock en Colombia sino con el rock argentino que fue el, el de rompan todo pues incluyeron No es justo que es una de las canciones que está en ese disco en ese disco está No es justo Sálvame de rodillas que son canciones que sí representan esa, esa, esa Medellín de esa época y pues yo creo que eh, como lo dice el, el, el mismo... El programa, pues rompan todo. Yo creo que como adolescentes eh, traspasamos esas fronteras, eh, rompimos un poco los moldes y los esquemas de lo que estaba sucediendo a nivel. Pues como no había radio, yo creo que era la, la mejor oportunidad para que las bandas locales se pudieran dar a conocer y, a, y así sucedió. La radio aprovechó ese momento en que apenas estaban dando los primeros pasos y por fin involucró a las bandas locales en, en, en, en, la, en, el, en la programación. Entonces, eh, fueron muchas las bandas que se escucharon aquí en Medellín, Majú, eh, Perseo, Equimosis, bandas que eran de rock y pertenecían al, al movimiento local. Ahora en día, pues, ya todo eso desapareció, ya, no, ya nos toca movernos de una manera muy independiente y ya no pertenecemos al espectro del aire de, de las emisoras colombianas. Claro, pero bueno, hablemos de condenados. ¿No? en condenado, digamos, se eh, habla de la doble moral de la humanidad, también de esas frustraciones, del miedo, de esa dualidad que vive cada ser humano. Andy, ¿realmente estamos condenados? Hey, hey, no. Estamos condenados. De, yo creo que estamos condenados a, a la dependencia. Pero, pero, pero, pero los medios nos también llevaban de pón y pues los músicos quieren todo lo contrario, ser independientes. Ya, ya, no, ya no, la verdad de la venta de los discos ya no nos maneja, ya las casas disqueras no nos interesan como tal, porque podemos poner un disco de manera independiente y llegar a, a cualquier medio o a, a cualquier medio virtual para que conozcan los trabajos. Eh, pues ya independizados de esos y independizados de los estudios de grabación, porque igual ya cualquiera prueba puede producir un disco en la casa. Entonces, imagínate el proceso a lo que nos lleva, ya que podemos hacer realmente todo lo que imaginemos, podemos producirlo a través de las redes. Entonces, pues claro, dependemos de un público y, y pues, con esta situación que ahora estamos ya como pasando porque ya me parece que ya se está calmando y, y por fin podremos volver a estar en los escenarios que realmente es, es como la, el alimento para el músico y para la cultura. Claro, y para el público también. Además que, Andy, este video muestra también esa, esa ironía de la doble moral que hablábamos hace un momento, pero en cuanto, digamos, a esa producción, cómo se desarrolló, teniendo en cuenta también que muchos proyectos pues hicieron, por decirlo así, como un stand-by debido a la pandemia. Eh, de hecho, también ustedes venían como eh, tocando esos clásicos con el que creció el público. Eh, sí, no, pues eh, hace dos años que antes de la pandemia estuvimos eh, celebrando los 30 años del, de la carrera y pues estuvimos eh, haciendo en el repertorio todas las canciones clásicas de Kimosis. Eh, pero pues de aquí para adelante ya seguimos con el mismo formato que teníamos en mente, que es tocar las canciones que son que son más fuertes. Y pues este disco de Condenado va a resumir ese sonido que, que va a ser una exploración muy interesante como músicos, pero que nos va a llevar a los límites de nosotros mismos como creadores. Eh, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ya me voy a la palomita. <risa> El video, pero pues digamos, eh, producir en casa, ¿cómo ha sido para, digamos, para ustedes eh, el hecho de estar realmente confinados y producir? ¿Cómo eh, la, les ha tocado a ustedes? ¿Cómo lo han hecho? Eh, bueno, pues no, nosotros ya estábamos confinados desde antes de la pandemia porque el guitarrista vive lejos, entonces siempre hemos, lo hemos hecho a través de, de los medios virtuales, siempre componemos así, eh, cada uno graba en su casa, yo grabo mis vados aquí, el guitarrista graba las guitarras, arma todo. Eh, y después al final nos juntamos como para grabar las voces por ahí en cualquier parte. Entonces eso no tiene ningún misterio. Por eso decía que nos hemos vuelto muy independientes de los estudios y podemos ir a los ritmos que, que queramos. Pero pues eso nos permite la versatilidad de, de componer cuando queramos. Aunque yo todo el día estoy, yo incluso cuando estoy durmiendo, sueño melodías, estoy soñando con las letras. Yo no descanso. Estoy complicado con la creatividad, sí. Soy, soy como muy insatisfecho y eso me ha llevado como a un nivel exigente. Bueno, por supuesto, exigente, yo creo que exigente como en todo, porque supongo que el hecho de elegir eh, un nuevo integrante, un nuevo cantante, que es Daniel Zapata, eh, también eh, tuvo como como ese, ese trabajo, ¿no? Y, y además en esta nueva etapa que ustedes están viviendo, ¿cómo finalmente ustedes eligieron a Daniel? Eh, fue muy curioso porque el contacto lo hizo uno de los guitarristas, que fue James, y él, él hizo una colaboración en una de las canciones de él, y ahí ya lo conocía, él grabó una guitarra para una de las canciones de su trabajo independiente, y una vez le propuso, que porque no, no si quisiera, pues como tomar la opción de ser la voz principal de quimosis, y a él le sonó, y, y eso no se demoró nada, ¿no? fue una decisión muy rápida, porque en el instante en que ya habíamos estado como adicionando mucha gente, y nada, como que se, se acomodaba, pues llega Dani, y con solo escucharlo la primera vez, ya, ya no había que escucharlo dos veces, entonces yo creo que hay cosas muy raras que hacen clic, y con Dani, hay, hay muchas cosas que han coincidido, además de la manera de escribir eh, su pensamiento, eh, su rebeldía también y, y pues su credibilidad, porque pues, siendo el, como el integrante más joven, pues tiene un recorrido musical que uno no se imaginaría y que uno, no es fácil encontrarlo en un músico, porque compone, hace sus propias letras y eso no lo hacen todos los cantantes, hay que empujarlos. Claro, claro que sí. Hace un momento, eh, Andy, estábamos hablando de los medios, ¿no? Digamos, de, eh, en sus inicios, pues no no, no no había como radio. Pero, ¿cree usted que han evolucionado en los medios? ¿Considera que el rock sigue eh, presente, por ejemplo, en la radio, con más fuerza? ¿O estos espacios se han ido acabando? Yo creo que esa, esa palabra evolucionado a veces es como muy complicada de manejar. Eh, lo que sí hay es una sobreproducción eh, de artistas y pues todos los días nace una persona con necesidades de contar su historia y de, de comunicarlo, es que eso, ese es el fin realmente de la música, comunicar y expresar emociones y pues a veces ponerlo a pensar a uno, eh, pero yo creo que la, la radio y la televisión que den, deberían de tener un papel en la sociedad como... Eh, como diferente al que ahora tienen pues porque debían de, de prestar un servicio a la comunidad ya no prestan un servicio a la comunidad prestan un servicio pues a sus propios intereses pero no, eh, entre esos intereses no está el interés de la cultura, son muy pocas eh, eh, empresas virtuales que se dedican realmente a preservar la cultura porque pues de, esos son los músicos de Colombia nosotros pues porque ya, ya hemos pasado una una 100 años de grandes artistas colombianos que ya van a desaparecer y lo único que va a quedar ahora son puras proyecciones urbanas de gente muy joven. Ese va a ser el legado de la historia del, de la música colombiana. Entonces, si no se preserva ese legado, eh, pues muy complicado porque todos los artistas de, eh, pues desaparecerían y la cultura con ella. Eh, bueno, eh, decía que eh, en esa misma línea, entonces, ¿cómo considera que, que esté la escena rock en el país? Eh, hay niveles muy altos, hay gente muy comprometida que hacen sus producciones a un nivel que uno no se imagina y que ya están listos, y más que listos, ya, ya, ya pueden salir de las fronteras, sí, y me imagino que eso es lo que, lo que están buscando. Pues De pronto eh, en, en, en Colombia, pues, el movimiento del metal no es un gran movimiento, sino que es un, un movimiento que no, se mueve por debajo de, de, de, de la radio y de la televisión. Y pues llega a quienes de verdad lo necesitan y, y se hacen sus fans. Eh, pero todas las bandas que tienen ahora buen nivel, pues me imagino que están pensando es en salir de Colombia y poder estar en otro festival demostrando sus trabajos. Eh, cuando uno siempre está en los festivales, eso es lo que uno... Busca con otros artistas, compartir como esas experiencias y también ver eh, bandas que son muy grandes y que tienen muy clara la manera de llevar un show al escenario y que puede, pueden realimentar eh, a las bandas locales, que realmente eso es lo que hacen los festivales como Rock al Parque y, y El Altavoz. Pero pues yo soy muy crítico con respecto a la cultura y me parece que pues son muy pocas las herramientas y muy pocos los festivales, porque pues realmente si uno analiza la cantidad de festivales que hay en el año y las oportunidades para la cantidad de bandas, son muy poquitas a, a lo que se necesita. Claro, y hablando de, de, de festivales, eh, recordemos también ese Rock al Parque en el que ustedes estuvieron. ¿Cómo fue volver a este escenario? Eh, bueno, pues... Mmm, no recuerdo bien si de pronto ya habíamos sacado el Paz con Cadenas, eh, sí, fue pues muy curioso porque igual como no tocamos canciones del repertorio viejo, ni, ni, y solamente hicimos como una presentación muy cortica y de día, pues ah, a uno por lo general no le gusta como amenizar gente de día, porque a uno le gusta hacer el show con luces, eh, la, la, la oscuridad, permite como una, un, un ambiente más íntimo, ah, para mí el día es horrible estar tocando de día, pues como que no provocan una fiesta hace de día, menos, uno no en fiesta y nueve no días día cuando está en, en la playa con el sol, pero pero resto un concierto por la mañana, no, eso es muy aburrido. <risa> bueno, hablábamos de, de, de la pandemia, pero finalmente ustedes ya estaban confinados antes de la pandemia, porque, bueno, están trabajando como independientemente, ¿no? Eh, pero, ¿qué planes tienen, van a hacer conciertos virtuales, algo que digamos que se venga cocinando, porque también supongo que cuando retornemos a toda la normalidad eh, pues ¿qué veremos con este nuevo lanzamiento de Condenado de Quimosis? Mira, es muy curioso porque hoy recibí una llamada de Psycho y Asimpro y me estaban informando pues que van a, a, que van a permitir los conciertos pues pero que a partir del otro mes va a empezar a funcionar como todo pero eso ya es una apertura muy importante para nosotros porque igual eh, nosotros ya teníamos eh, pensado la autoprogramación eh, a partir del, del otro mes pues vamos a hacer a, algunas presentaciones virtuales pero si vemos que no, no hay que hacer las virtuales empezamos ya en, a convocar al público eh, igual tenemos unos conciertos que tenemos teníamos pendientes desde el año pasado eh, sobre todo el, el Carnaval Fest que es un concierto que vamos a hacer como lo top. Ira y La Mojiganga y, y muchas bandas más reconocidas que va a ser aquí en Medellín pero eso es el 14-15 de agosto ya que ese está todavía muy lejos incluso yo creo que después de concierto me va a dar el de Kiss y ya lo que pase de aquí hasta agosto hágale pues ya, ya hay muchas programaciones listas de pronto hay algo en la costa ah, en este día estuvimos hablando con alguna gente de, de los lados de Popayán, entonces todo va como encajando pero igual lo que hemos programado realmente es hacer lanzamientos por lo menos cada dos o tres meses de los singles nuevos porque lo que queremos es lanzar eh, periódicamente y al final del año hacer la recopilación de esos temas eh, porque pues queremos era que conocieran, conocieran a Dani y la, y la gran voz que tiene y pues ya todo el mundo ya, ya, ya le picó el bicho de, y la curiosidad de lo que él traía y pues la sorpresa no solo fue para nosotros sino que Seguramente va a ser una sorpresa más grande y más en vivo cuando Dani se presente con nosotros. Claro que sí, tendremos que estar ahí en primera fila para verlo. Pero bueno, también ese público, ¿no? Que tiene, digamos, ese, ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo de, de las canciones, pero también hay otro público un poco más joven, ¿no? Para ellos, ¿cuál es ese mensaje, Andy? Claro, son dos públicos muy curiosos pero ya nos ha pasado en otras ciudades eh, cuando hicimos esa gira de los dos años y sí, fue increíble igual a veces ha, hacíamos un, un, un show con un repertorio diferente que, que era el de los 30 años a veces, a veces según el público que veíamos pues, hacíamos un show un poco más pesado pero si sí, encontramos dos públicos, el público que creció con equimosis al que pues obviamente el recuerdo pues, eh, el, pues le, le hace la jugada del de que es imposible escapar a esa sensación de las canciones con las que uno creció, pues es diferente cuando uno está viendo una banda por primera vez y está creando sus nuevos recuerdos. Eso va a pasar con El Condenado y con las canciones nuevas que van a ser como el recuerdo nuevo para generaciones pues que tienen como necesidades más complejas, porque pues nosotros ya somos parte de una generación que creció con ese rock que, que ya nos pertenece, pero Igual buscamos pertenencia en las generaciones nuevas. Por último, Andy, ¿usted a qué cree que está condenado? Estoy condenado a, al arte, al, a la creatividad, a la. Sí, a la creatividad, totalmente. A la creatividad. Bueno. Andy García, gracias por acompañarnos en Estereofónica por hablar de este eh, nuevo sencillo condenado que definitivamente viene con todo el poder y toda esa fuerza que tiene Equimosis, gracias por acompañarnos Con muchísimo gusto eh, un abrazo muy especial, síganos a través de nuestras redes Equimosis Oficial y se pueden suscribir ahí al canal de YouTube para que vean las nuevas producciones lo que estamos haciendo y, y ustedes y presentarles condenado el de equimosis.